Las crisis capitalistas se suceden una tras otra, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores. La variante Omicron está en el movimiento. Millones de cuarentenas, con todas las ciudades en el lock-down. Nuevas sanción contra Rusia. Con la crisis en España, toman 35% más los medios de transporte público. que la inflación ha continuado de aumentar. Facing its most serious economic crisis ever. Y los pobres son los más pobres. We also know that a food crisis can unleash social unrest. Una ola de luchas y huelgas crecen en todo el mundo. La FSM muestra el camino de la lucha organizada, colectiva y de clase. Forward for the working class struggle all over the world. La base qui composent les travailleuses et travailleurs, marche dans la vision de la Fédération syndicale mondiale. Pour que la Fédération syndicale mondiale siga creciendo et faire l'apport que nous devons donner au niveau mondial pour que la FSM, qui est la seule herramienta de classe du monde, soit au front de cada uno de los conflit. Parce que l'affiliation à la FSM est devenue en France un marqueur du renouveau du syndicalisme de lutte de classe et de masse anticapitaliste et anti-impérialiste. D'aider notre mieux ensemble. Long live the solidarity of the workers. Long live WFTU. La esperanza está en nuestras luchas. ¡Viva la FEC! ¡A ti capitalista! ¡Viva la FEC! ¡A ti perigo! ¡Adi capitalista! ¡Viva la FSE! ¡Adi ¡Viva la FSE! ¡Adi capitalista! ¡Viva la FSE! ¡Adi ti, ¡Adi capitalista! ¡Adi